Hola a todas y a todas, mi gente, hoy voy a hablar de la temporada 3 de Narcos eh, Vamos a ver las cosas reales y falsas, obviamente yo no soy ningún testigo o miembro del cártel Cali, no para nada Yo fui a Cali, es una muy linda ciudad, pero leyendo muchos periódicos voy a afirmar lo que es real y falso Son 8 puntos que vamos a ver si son reales o falsos y no olviden que Cali Colombia no es solo narcos para nada, eso es historia, es pasado y es la mala parte del pasado, cada país tiene su pasado, yo soy de Francia de Lorena, hubo un pasado terrible con los nazis y hoy día vivo feliz sin ningún nazi, lo mismo pasa en Colombia, entonces no creas que todo el país es así, pero igual volvamos a la serie y vamos a analizar estos ocho puntos sobre lo que es real y lo que es falso en la serie con las fuentes que estarán en la descripción del video.